veces, Dame un se los pregunto a ustedes, ¿cuántas a veces en su vida a ver. pelearon por el amor de un chico? Opa. Nunca. No, no se pelea ¿Nunca? por el amor. No, no, de pelear, pelear te estoy diciendo de, hay un chico, a vos te gusta ese chico, a otro. Chica le gusta a ese mismo chico sí. y pueden discutir o algo, cada una con su estrategia, tratar de conquistarlo. Que ese chico conquistarlo. sea, claro, conquistarlo. conquistarlo bueno, sí. en Rosario, sí. en Rosario tienen algunas estrategias un poco más violentas Ay, para no, ver, me estoy acordando. ¿Quién se queda? No. <risa> a ver, ¿Quién Dale. se queda? Con, ¿Quién conquista a ese, a ese hombre? Veamos el primer afiche, porque. ¿Esto tiene que ver con una novela que se escribió anteayer en Rosario? Quédate porque como terminó esta historia, no lo vas a poder creer. Hay un ¿Eh? chico que se llama Yair, que es el que está es en el medio. Tiene nombre de novela. Zona Oeste. Yair. Tierra de amor y venganza, Mirá, es la telenovela. No, no, no. La telenovela que se está filmando eh, por estos días en Rosario. Jair está ahí en la punta y como ven, hay dos chicas que... Lo acompañan cada una en un costado distinto. Sí, hasta acá. ¡Pum! Hasta acá. Dos Nada. que lo pretenden, digamos. Hasta acá, dos claro. que pretenden. Dos que lo pretenden. A, a Yair, que vendría a ser algo así como el sex símbolo de, de la, la zona de Yarina, simpático, simpático sí. mirá mirá el celular. Mirá. Señor, dile, póngame la segunda placa que tenemos. ¿Eh? A ver. ¿Daila Luchona o y Cucaracha Ramírez? Ay, basta, Perdón. te juro esto es muy fuerte, pero esto, esto es noticia. Sí, claro, esto está, no, noticia. está pasando. Esto es la noticia de lo que Estoy está pasando. Perdida, ¿Qué hicieron? Dai la Luchona y Clari Cucaracha Ramírez decidieron pelearse por el amor de Jair como si fuera una pelea de box entre Mike no. Tyson y quien no, ustedes elijan. No se batieron Me a duelo. No, fíjate, se batieron a duelo, pero fíjate, mirá, lo están anunciando. No, no. anunciando El jueves, no, no. el jueves 18 de mayo a no, las sí. 22, anoche en el Polideportivo. Ver. Todo eso pasó anoche. Esto En el Polideportivo. Ayer, claro. Lo pusieron en las redes. Anunciaron sí, en sí. las redes sí. que iban Me a pelear no. por el amor de Jair Puedo decir, bueno, che, la policía Tiene que ver esto en sí. la red Alguien del barrio se El, el polideportivo B 10 minutos antes ¿Sí? Y dice La policía y la familia Y la familia, y la familia esta gente Bueno, la, la, madre chico? La, la madre de esta chica Con no reglas que... o sin reglas No, sin reglas, reglas. Vale, todo Esto es pelea Hasta calle? acá lo que vas contando Es tremendo pero, increíble. Es increíble Jair que estaba pero, tipo como un príncipe viendo a ver Obvio el... ah, nah. Un príncipe, <risa> pero un esperador Yo quiero ver eso que acabas de contar a ver si esto sucedió no, si la Luchona y Clarico Fernández se enfrentaron la noche. Ucaraca, ¿ustedes? Dicen, seguro que no, que la gente del barrio lo no paró. Claro, no paró. Llegó la plan. policía y dijo, esto no puede pasar. Ah, sí. miren, se hace ustedes, una discusión con un letrado. Claro, ¿no? miren ustedes y saquen sus conclusiones. A ah, ver ¿verdad? qué pasó ay, bueno. ayer anoche en Rosario. Ah, bueno. No, se hizo la pelea. No. Es no, no, no, salvaje, dale. Es absolutamente increíble. Toda la gente ay, filmando, no, más no, de 400 ay, no. personas. No, no, pero esto no. No, pero yo no lo puedo creer. No, pero esto es... Eso salió Allá anoche. Chicos, esto es la degradación, no, la degradación total, total. total de una sociedad que no razona. Porque puede haber dos chicas que están desquiciadas, como estas dos, pero no puede haber 300 enargúmenos alrededor alentando esto. Filmando y alentando, Paulo. ¿Y? los protagonistas, desde pero las vos... que están peleando claro, hasta los que están observando claro. y les parece gracioso. Bueno, es que... Arengan estas cosas. Uy, uno lo cuenta no, gracioso es. para no, no ponerse a llorar. Sí, porque la degradación no total. Pero, ¿Vos se, se que de dura la pelea? Gustavo, se siguen peleando. No hay familia porque vuelvo Mirá a repetir. No cara chica no pero es que no además, hay, pero y ahí, no hay es eso, no fíjate lo que es el mirá. despliegue policial. no no mirá ¿Y tú la policía el jefe de los monos no sí. no no mirá lo que es claro pero se dice? había anunciado esto no se había anunciado. se había anunciado en las redes no era joda en no, realidad ¿cómo? se había anunciado Obvio. La gente no, que estaba esperando... Que... Vergonzoso, claro, vergonzoso. Claro. Es increíble. Es que más Mildes que inteligencia que no ya es una obviedad Terrible. que va a pasar. Y familiares, porque vuelvo a repetir, estas eh, chicas pueden ser menores desquiciadas, pero no hay padres, eh, madres, no hay nadie acá que diga, no prenda ver. la cabeza. No, no, me cuesta es, creer que esto haya pasado. Mami, esto es vergonzoso. Esto está dando, digamos, la pauta de la violencia, de lo que yo hablaba ayer, no se puede ir por este lado. No, no, La claro. gente está enfurecida. Enseguida, en cuanto alguien propone algo, ya se matan a palos todos.